Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados internautas. Estamos a pocos eh, días, el 6 de mayo de este año, pues inician las clases con 100% de presencialidad, así lo ha dispuesto el Ministerio de Educación y hemos visto cómo papelerías y librerías pues ya están eh, a buen ritmo con las ventas, se han abastecido ya de útiles escolares y vamos a conversar aquí con una propietaria, ¿nos recuerda su nombre? Sí, buenos días. Ruth Tipantuña. Estimada Ruth, coméntenos, ¿no? ¿Cómo están esas expectativas? ¿Ya hay esa apertura de las autoridades? Se conoce que ya está eh, el retorno 100% a la presencialidad. Coméntenos un poquito, bueno, cómo se han abastecido, cuáles son esos artículos que ustedes están vendiendo referente a los útiles escolares y, asimismo, pues, eh, cómo están las expectativas, el ritmo de las ventas actualmente. Sí, bueno, muy buenos días. Bueno, aquí con todas las energías puestas, ¿no?, como para iniciar nuevamente después de dos años eh, que se han visto las clases este, virtuales, ¿no?, preparándonos asimismo sí para recibir a todos nuestros clientes, amigos, eh, en nuestra papelería. Eh, eh, Dios mediante, como usted lo ha dicho, ¿no?, el Ministerio ha dispuesto ya las clases las clases presenciales, entonces para eso nos estamos ya recibiendo a nuestros clientes acá, han sido las ventas en estos momentos? Bueno, faltan ya pocos días, igual al 6 de mayo es el inicio de clases. Sí, hay clientes un poquito precavidos, que no les gusta a veces la aglomeración, eh, incluso todavía andamos por ahí que nos cuidamos con el asunto del, del virus. Entonces, hay clientes que sí han venido con anticipación a cotizar, unos que otros a comprar. Van, va pausado, bueno, va pausado. No vienen con la lista de útiles que antes venían. ¿Qué es lo que ha cambiado cuando usted recuerda el 2019 a actualmente? Ah, por, por lo visto ahora ya cargan unas listitas ciertos padres de familia, andan cotizando. Pienso yo que también el asunto de la economía como está atravesando el país a, a partir de lo que es la pandemia ha afectado mucho el asunto económico, ¿no? entonces hay ciertos papitos que están llevando lo necesario Asimismo hay otros que están llevando a algo más, entonces este, las listas estamos, ya han llegado, de escuela, este, escuela, instituciones particulares, han venido a cotizarlas, unos llevan, ya le digo, otros no, entonces me imagino que también ellos han, tendrán alguna duda, ¿no?, de que vayan a iniciar ya definitivamente en presencial, como que se están este, esperando un poquito, digo yo, no sé. Están esperando cualquier cosa, ¿no? igual ya pasó el feriado y hemos visto que los casos pues han... Han, se han mantenido en baja, ¿no? Cuéntanos un poquito, eh, bueno, ¿cuál, en, ¿cuáles son esos artículos? Cómo, ¿Cómo ustedes se subsistieron durante estos casi dos años que no habían clases presenciales? Bueno, eh, hemos, nos hemos mantenido eh, en los locales que tenemos. Eh, innovando ciertas otras cosas, ¿no? Aparte de lo que es eh, útiles escolares, hemos tenido artículos de fiesta, eh, detalles, ¿no? Hay, eh, bueno, también las, eh, el asunto de lo que es mascarillas, alcohol, está innovando porque en realidad este eh, el asunto de lo que es útiles escolares estos dos años estuvo baja la, la venta. ¿sí? Sí, bueno, y ahora coméntenos cuáles son <coughs> perdón esos artículos que ustedes se han abastecido ahora porque... Ya hay esa apertura, ¿no?, de parte de las autoridades de que va a haber presencialidad el próximo semestre. Sí, bueno, eh, como es normal, eh, los que son cuadernos, tenemos en toda la gama de cuadernos, eh, lapiceros, lápiz de colores, hay una gama extensa, nuevos que han salido, con sus personajes, sus diseños, colores que están en tendencia ahora, los neones, los pasteles, entonces todas las marcas quieren lucirse con todo lo nuevo que hay. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora como vendedores han visto de pronto una subida de precios a los proveedores o cómo está el asunto también por estos dos años que no que no han podido pues en este caso vender no también sus proveedores bueno como creo que eh, con todos los artículos a raíz de que subió la gasolina a raíz que hubo todos estos problemas ahí hay muchos artículos que sí ha habido un, un pequeño incremento de precio pero, lógicamente, nosotros estamos tratando de ver, eh, haciendo algún descuento, este, incentivando al cliente y también ayudándolos para que ellos también puedan adquirir sus útiles escolares a buen precio. O sea. pues entonces, se acerca y tienen buenas expectativas que en los próximos días, pues, existe esa semana pico, ¿no? Donde las personas, pues, vienen a las librerías y hacen las compras. Sí, con la bendición de Dios, pienso que... Eh, la otra semana, entrando también a mayo, porque eh, según ya se inician las clases en el mes de mayo, de, a partir del 6, van a entrar este, paulatinamente. ¿no? Entonces, con la bendición de Dios estamos aquí con buenas expectativas, buenas vibras y logramos a, a, querer lograr una buena venta en esta temporada. Sí. Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Sexta, en Quevedo, calle Sexta, entre 7 de octubre y Bolívar. Librería y papelería de Quevedo también tiene una sucursal en la ciudad de eh, La Maná, en el Cantón La Maná, en la avenida 19 de Mayo y Manaví. Eh, también nos pueden ubicar en Buena Fe, también en la, en la calle principal de Buena Fe, como Quevedo Junior, ¿sí? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, porque, eh, bueno, por esa información, ¿no? Hay mucha expectativa para los próximos días, especialmente a primeros de mayo... Donde ya eh, se espera, ¿no?, que las ventas incrementen por el tema de los útiles escolares. Vemos que varias papelerías y librerías eh, ya se han abastecido de cuadernos, de marcadores, de borradores, de lápices de colores y de algunos artículos que, por motivo de la pandemia, pues, y donde continuaba pues, la virtualidad, no habían podido, pues, eh, vender, ¿no? Porque muchos estudiantes, pues, estaban en las clases virtuales y generalmente, pues, no se les exigía... Eh, tanto que, que estén con, con el tema de los cuadernos. Recordemos que hubo un tiempo en que la ciudadanía pues no pudo salir, los negocios tuvieron que cerrar varios meses. Y bueno, prácticamente el, el año 2021, casi a mediados, pues vemos que ya algunos negocios comenzaron a abrir sus puertas y a recuperar lo que habían perdido poco a poco. ¿no? Así que esta es una temporada muy importante, amigos, para los, las librerías y papelerías. Asimismo, hemos visto algunos negocios que están vendiendo uniformes que están vendiendo eh, calzados, que están vendiendo mochilas. También por acá vemos algunas cartucheras. Vemos negocios que están vendiendo todo lo que tiene que ver con eh, artículos escolares porque ya inician las clases 100% presenciales. Así fue la disposición del Ministerio de Educación. Y el día lunes les indicamos que se mantengan conectados en nuestra señal del día, ya que estaremos informándoles a ustedes eh, a través del director distrital de educación, Quevedo Mucache, cuáles son estas disposiciones. Tenemos conocimiento que hay unidades educativas que están acondicionándose. Recordemos que son algunos años que han estado paralizadas. Y bueno, por acá vemos algunas personas también que están preguntando eh, el tema de los útiles, el tema de los cuadernos. Y bueno, están cotizando principalmente... Están cotizando principalmente para eh, poder eh, tener pues el mejor precio, ¿no? Recordemos que también hay una economía muy baja para las familias. A raíz de la pandemia hubo muchos cambios en la economía familiar y por eso pues ahora están cotizando todo lo que tiene que ver con el tema de útiles escolares, el tema de uniformes. Tengo entendido que, bueno, más en el distrito... De la zona sur, pues tampoco se ha exigido el uniforme principalmente, pero igual hay padres de familia que por querer ver a sus hijos bien uniformados pues están haciendo este este gasto de comprar el uniforme, de comprar las carpetas, las cartucheras, mochilas y todo ese anhelo ¿no? de volver a las clases presenciales. Amigos, es la información que tenemos. Gracias por estar conectados. Nos vemos en una próxima ocasión.